Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos Mercado negro como todos los días, ¿bien? Um, y tenemos el T-22 Medium, vehículo mediano soviético de Tier 10 Tenemos 2.000 objetos a una oferta mínima de 15 millones uh, Ya saben qué significa esto, que seguramente lo van a tener que comprar por 27, 28, 30, 26 eh, por ahí andará más o menos Bien, pero lo más importante es que vamos a ver sus características Recuerden que pueden eh, ofertar o dejar de ofertar Digamos, tienen 7 horas 51 minutos para eh, poder realizar su, su respectiva oferta Bien, vamos a meternos en las características Acá lo, lo, lo comparé ahora lo vamos a, a ver un poquito más en profundidad todavía aún Bueno, está pegando unos 320 de daño promedio por disparo tiene una penetración de 264 con su munición inicial, con su munición estándar, por decirlo así. Eh, tiene una cadencia de fuego de 8,34 y una recarga de 7,19, que esto van a ver que lo vamos a bajar bastante, bastante bien. Después tenemos una velocidad de giro de cañón de 41,72, que está muy bien. Fíjense acá empiezan los problemas. Ángulo de depresión, menos 5, con lo cual vas a tener que saber jugar este tipo de vehículos... Porque si no tenés eh, depresión Estás complicado para asomarte por las cuestas O por donde sea Y eso, bueno Se va a complicar un, un poquito ahí en ese sentido, ¿no? Pero si ya le agarraste la mano a este tipo de vehículos eh, no, no vas a tener inconveniente con eso Vas a tener que asomarte por las cuestas Por los costaditos, nunca por el frente Porque si no, es que no te va a bajar nunca el cañón Velocidad de apuntamiento 2.01 Está muy bien, la verdad es que muy bien También lo vamos a poder bajar eh, Después Vamos a tener eh, una dispersión de 0.36, que también la vamos a bajar un poquito más, y un DPM de 2.670, lo cual no está nada mal, eh, Está bastante bastante bien, podríamos decir. pensar que es un vehículo de Tier 10, eh, que se caracteriza más que nada por intentar despegar rápido y eh, tal vez con no un gran daño por disparo, pero sí tener una buena cadencia de disparo. bien Entonces, si te gusta este tipo de vehículos que disparan rápido, no pegan tan fuerte, eh, este podría ser el tuyo entonces. Puntos de Vida, 1900, el típico de los medianos eh, soviéticos de Sutier. Eh, blindaje de chasis 100 frontales, fíjense que está inclinado igualmente, eh, pero así todo con hit y tirándote munición de oro te van a entrar, eh, así que pensá que no, no, no es un gran, gran blindaje, tampoco debería de serlo, digamos, porque no es un vehículo que se ca debería caracterizar por eh, ser hiper, hiper duro, sino estaría hiper roto, ¿bien? Tenemos 100 de frontal, 80 de lateral, 80 de milímetros de trasero, bien, con ese tronquito ahí atrás Que queda muy, muy lindo, al estilo Fury Y después tenemos un blindaje de frontal de torreta muy similar al estilo de, de, de, de los IS, podemos decir, de IS-3 y todo eso eh, Así muy redondeada Y fíjense que tenemos 230 en el frontal, 170 en el lateral, 140 trasero Muy blindada esa torreta, por lo menos lo que, es, eh, lo que son los lados y además pensar que está muy redondeado un tiro tal vez que por esta zona puede que salga el proyectil mmm, rebotado, bien, o por lo menos no, no penetre. Eh, el frontal vas a tener que tener cuidado seguramente porque, bueno, acá tenés las torretitas. Tampoco es un vehículo para estar enfrentándose mano a mano con los pesados, ni mucho menos. Pero siempre hay que tener cuidado, nunca está de más. Después potencia de motor, eh, por una de las cosas que empieza a caracterizarse un poco este vehículo, que es lo que tiene que ver con la movilidad. Eh, tampoco es que sea una flecha Pero 20 con 83 Se puede llegar a modificar esto, puede llegar a tener un poquito más Con lo cual eh, Eso se puede llegar a potenciar Depende del gusto de tu Digamos, tuyo o de tu forma de jugar ¿bien? 55 km por hora eh, Que con esta potencia la vas a alcanzar seguramente 20 en, en, res, en reserva en reversa 20 km por hora en reversa eh, Camuflaje 274 No está, no está nada mal Pensá que después obviamente con, con habilidades lo vas a poder llevar a unos 600 tranquilamente. Rango de visión 400, muy bien. Es, tiene unas ópticas más alemanas, te podría decir. Tiene un equipamiento más alemán que ruso porque el alcance de señal es, es una bestialidad. Estos 850 es muchísimo. La verdad que vas a poder ver prácticamente todo el mapa según tus compañeros te vayan eh, espoteando ahí en el minimap. Bien. Bueno amiguitos, esto es el tanque. Vamos a ver la, la comparación más que nada en el sentido de poder ver algunas características ya modificadas y que ustedes puedan ver el vehículo en sí. Le puedes poner esto que es eh, el, el equipamiento de mecanismo de rotación mejorado o tranquilamente yo le pondría tal vez, estaría entre ese y ese y este, ¿no? el, o sea el turbo cargador. Depende de los gustos de cada uno. Fíjense que acá los llevamos casi a unos 22,63. Tranquilamente no está nada mal y si te gustan los vehículos con hipermovilidad hasta incluso podés llegar a hacer esto y ponerle un poquito más si estás casi en los 24 de potencia específica poniéndole este aceite de préstamo y arriendo, ¿bien? Te recomiendo ese si te gusta más eh, lo que tiene que ver con la potencia. No tanto el limitador, ¿por qué? Porque te puede provocar daños en el motor, si bien, obviamente, fíjate que estás en una potencia de 25, pero no te lo recomiendo, sinceramente. Eh. Después, como estamos viendo, eh, está recargando de unos 6.19, chicos. Es, es, Está tirando permanentemente eh, o sea, disparos, ¿entendés? O sea, está, está, tiene una muy buena cadencia de disparos. Y fíjate, si sí, incluso suponte que lo querés llevar full, full, full, estás recargando de unos 5.93. Bien, eso está excelente, chicos. Así que bueno, eso. Después tenemos eh, lo que tiene que ver. Como les decíamos, el, la velocidad de giro de cañón es muy buena. Eh, y la comida es, Te da un potencial tremendo. Eh, vamos a seguir poniéndolo con comida, que ahí la saqué un segundo. Pero fíjense que 5,93. Eh, velocidad de apuntamiento 1,85. O sea. Ya te digo, es literalmente. Es muy similar. Eh, estaba viendo el cañón. Que el T54 TS es bastante similar al del T54 de Tier eh, 9, bien, es bastante bastante parecido. Eh, el otro es d 54 54 ahí pelado y este es T54 TS, ¿bien? así que, pero es bastante bastante parecido. Después dispersión de 0.33, lo cual es una bestialidad, es muy buena. Después tenemos, eh, bueno esto ya lo dijimos. La potencia específica, obviamente, eh, sigue en unos 20,52. Fíjense que a pesar que lo hemos equipado, recuerden que, como les dije recién, si esto lo quieren modificar tranquilamente, podemos hacer esto. Que... No, no, esto no. Planchas antifragmentación no. Está prohibido, brother. Esto. Turbo cargador, sí, claro que sí. Eh, estamos en unos 22,63. Esta no sería una mala equipación para llevarlo. Y con comida más kit de reparación, más eh, lo que tiene que ver con botiquín de primeros de auxilio grande o chico, el que más te guste. Estaría bastante bien Después, eh, camuflaje Estamos en unos eh, 600 Como les dije, justo, literalmente les dije 600, y está en unos 600 Tampoco es necesario tener mucho más eh, No vas a estar eh, atrás de la artillería Disparando, pero que no Y, eh... <ríe> Así que está bastante, bastante bien. Lo que es camuflaje del vehículo inmóvil sin disparar, 33,82%. Y el vehículo inmóvil una vez que disparó, si no sabías, es eh, una... Si apoyas el mouse ahí te explica eh, para qué sirve cada una de estas barritas. O sea, si disparaste pero estás inmóvil es 33,82%. Si no disparaste, perdón. Y una vez que disparaste tu cañón, tu camuflaje se reduce a 6, 7. Por eso a veces estás atrás de un arbusto Y disparas y te detectan y decís, Pero cómo puede ser, bueno es por eso Porque se reduce notablemente eh, Tu camuflaje, casi un 6x6, 36 Casi 5 veces se reduce tu camuflaje eh, Una vez que disparaste Del vehículo en movimiento Tenés un camuflaje de 26 con 26,17 Lo cual no está nada mal, está muy bien te diría Ahora una vez que disparaste te van a ver Te van a detectar seguramente Porque se reduce a unos 5,18 eso obviamente con la habilidad de camuflaje, hermanos en armas. Y la pinturita que lo ayuda para que todo tenga más camo. Después, rango de visión, 461 metros. Fíjense que no hace falta ni ponerle ópticas ni nada. Ya con la habilidad de reconocimiento y conciencia estás más que sobrado. 461 metros. Pensá que no vas a estar vos todo el tiempo ahí en primera línea. Aunque lo podés utilizar también para pegarte una vueltita por un lado. Pero con mucho ojo en Tier 10. Porque pensá que si te encontrás con una estrella a la muerte, con una 4005 o con cualquier cosa, con un cañón que te pegue mucho, te va a doler porque te pueden volar estos puntitos de vida de un solo tiraco. Así que tenés mucho cuidado. Y si de última, yo te recomiendo que más que va a ir en primera línea, te recomiendo que vayas atrás de un, por ejemplo, de un EBR para darle el asistido y vos lo seguís de atrás. Y en cuanto ves que la cosa se pone media fea, te pegas la media vuelta y te vas a ayudar a otro lado. Bien. Eh, Alcance de señal 923, man. O sea. Creo que, que, algo, que alguien me deje en los comentarios si existe un alcance de señal mayor que este. Porque la verdad... Señal amplificada. 1145, bro. Pero este, o sea, te detecta todo el mapa. O sea, tremendo lo que puedes ver. Es una locura. Pero bueno, chicos, más o menos para que ustedes vean las características de este vehículo. De este T22 Medium. Vamos a verlo aquí. De vuelta para acá. Hasta mi 122 TM. Um, así que bueno, nada Ustedes decidirán Ustedes son los dueños de, de, de la verdad Los dueños de su vida Y elegirán qué hacer Les quedan 7 horas 40 Así que bueno, nada Básicamente cuesta 15 millones La subasta Recuerden que vas a tener que poner bastante más que esto Si no, con 16 ni con 18 Creo que te lo puedas llevar eh, Siéndote sincero Calculo que tendría que estar en unos 25 mínimo Porque siempre la gente, la gente oferta de más Y bueno... Termina costando más el vehículo. Les mando un beso gigante. Espero que les haya servido este video guía del T22 Medium. Y déjenme en los comentarios qué piensan ustedes acerca de este vehículo. Si ya lo tienen, si no lo tienen. Si lo jugaron, si no lo jugaron. Y demás cuestiones que ustedes ya saben. Ya tú sabes, bro. Te mando un beso. Cuídate y que tengas un hermoso domingo. Chau, chau.